En presencia del Señor, amo al Señor porque escucha. Jueves después de ceniza, del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos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 En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús Ante la falsa expectación de quienes esperaban un Mesías triunfador y milagrero, Jesús señala con crudeza la meta terrestre de su misión, pasar por el sufrimiento y la muerte para resucitar. Jesús veía claro que no se podía evitar el sufrimiento, la cruz. Él no la buscaba, pero la veía inevitable. Si seguía adelante con su propuesta, si se mantenía firme en su predicación, a pesar de las presiones, tarde o temprano iba a caer sobre él. En ese sentido, era fácil predecir su pasión. Sin duda que tuvo que meditar mucho en ella, los judíos que hubieran podido condenar a Jesús por otros delitos, usando otros medios, acusándole de blasfemo, por ejemplo, se empeñaban en que lo juzgue el poder político para someterlo a vejaciones. Y, lógicamente, compartió esos temores y e angustias con su discípulo. Vivir en Cristo es amarnos con amor verdadero y efectivo no como simples afectos y palabras, sino con obras y desinteresadamente. Entregarnos a diario al servicio de los demás, sacrificarnos por ellos. Ser cristiano es compartir, darse, desvivirse por los otros. Solo muriendo así, experimentaremos la resurrección de Cristo. Para ser un cristiano, hay que tomar la decisión de deshacerse de los propios egoísmos. Cristo se nos sigue dando, la Eucaristía es el sacramento de su donación que perpetúa su amor. Cristo comparte su vida con nosotros para que la compartamos nosotros con los demás. Esto hay que vivirlo ya en la celebración, unirnos, querernos y expresarnos el amor, querer a todos solidarizándose y orando por todos por sus problemas y sufrimientos Participar en la Eucaristía Y soltar en el amor Que el Señor los bendiga Un día antes de muerte Caí en tristeza y angustia En lo que el nombre del Señor Señor salva.